Calle peruano bueno. Bueno, hola gente Estamos en el sangrito sino ¿sí? otra vez No, es en el sangre y pavo Según... Porro Sangre y pavo, sangre y pavo <risa> Eh, lo voy a poner en normal porque soy un pussy Al... No, qué pussy, qué pussy Qué cuco Ah, ¿como que Cook? No, no, no, eso sí que no soy No me, no me insultes de esa manera Pues lo pusiste, no, lo pusiste normal, no que botsito Ah, botsito, tu mamá No, nah, la tuya La tuya Porque pues yo te estoy invitando a todos ring, los... A todos ¿Para qué? Yo, ¿qué estoy <risa> haciendo? <¿Qué? risa> ¿Sí? <ring>, <risa> <risa> <¿Qué? risa> bueno, ya, a ver con el granjero. Hey, pero si ya estaba hablando con el granjero. No, porque te pusiste a llamar, entonces ah, se pasa el diálogo de cuando llamas. ¿Cómo conseguiste el sombrero de cowboy? No me acuerdo. ¿Cómo conseguiste el que tú tienes? No me acuerdo. Bueno, luego pero... a es que no lo sé, creo que haciendo el logro ese de... Para que... Le activaste la valla electrificada a tu novia Oh my god, perdón, novia, lo siento La novia de Pepo no sale en los videos porque es paraguaya Oh my god Y en Paraguay no hay internet Pero que es ese está mi novia, está salvando, mira, ahí está Ah, me qué. ¿No es Peppa Pi? No. ¿Cómo puedo asegurarme de que no? Pues vas, le preguntas a Peppa Pig mm -hmm. ¿Cómo le voy a preguntar a Peppa Pi? ¿Cómo que cómo le vas a preguntar? Pues ve, eh, preguntarle. Tienes razón. Tú. ¡No! ¡No! ¡Se va a, ir a los límites! Ahí está. Ah, ayuda, Ay, ayuda. Yo te revivo, yo te revivo, yo te revivo. Espera, que quedan cuatro y son pesados. ¿Dónde está el que queda? Párale de foto! Let's go. Uy, casi se me What the fuck? what the fuck, Una cabeza salió volando difícil, ¿no? Pero cuando digo salió volando, salió volando Típico ángel arriba Bueno, tengo que traerse la... Oh, me faltan granadas Va No. Dijiste, que te faltaban Dijiste que te faltaban granadas, te tiré una. Bueno. Ahora tengo ocho de granadas. Y... <ríe> ¿Cómo que no tengo ese juego? No. El Charles me está. ¿El, Char... ¿El qué? El Charles, es que le envié invitación a Charles y el Charles me envió un ah. mensaje. Pobre Charles, ¿solo me lo regalaste a mi ya Charles? No, se lo regalé a, a Seor, a.. Oye, Pepo, como que no tengo ese juego, aquí se Pues ni modo, llora. Si te viendo este video, llora. No, chito. ¿Qué video? Ay, Estamos chulo, en aquí. video. Ay, chuto, está aquí. Sáquelo, sáquelo, sáquelo, sáquelo. sáquelo. ¿Estás tig? Ah, no, él va a decir cosas racistas. <ríe> Lo voy a aislar por un día. No, yo quiero tener la satisfacción, drones. <ríe> Vamos a aislarlo por un día. No, pero yo lo quiero banear. No, pero es Larry. No, o sea, pero. Aislar... No, espérate, espérate, no hables con el granjero. Yo hablé con el granjero, ahora tengo que spamear X. <risa> Entonces spamea X como de que tu vida dependa. Si me muero ya no puedo spamear X. <risa> ah. Así que mejor a <risa> mí. Ah, bueno, tu, tu vida baja muy lento. Muy lento, dice, ya no fui No, pero Pepo, eso es chantaje. ¡Ayúdame! Pues es que tengo que seguir esparmiendo X y no va a pasar la y Nah, ya estoy listo. No hay ningún cuerpo tampoco. Pero tienes que esperar las pelotas para la buena suerte. Voy a tomar este. Tengo la escopeta tocha. Oh my God. Qué mal que se fue furro y no va a pasar el ¡Biu! No, no. Ahí está. Fuerte, bajo techo. Literalmente Arabia Saudita. Listo, quedan nueve. que hay que llevar de estos cuerpos así me quiero coger a Pepopi. el sueño húmedo de yuchira o, bueno, este, o bueno en este caso chuchira chuchira ah chuchira ¿Y, y cómo que chuchira es el sueño húmedo de todos no no no, el sueño húmedo de chuchira no, el sueño húmedo de sky Sky. <risa> ni, ni vino el caso, ni siquiera estuve este en el video. Se conectaron a para decir: Ahí está. <risa> Exacto. Ahí está. No, pero es más como un. Ahí está. Ahí está. <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Mía! Pepo, hace, hace ruidos lascivos No es sí No Sí No, no, no, no Sí, sí, sí, sí Ya, sí, ya sí, sí. ganaré a el balls por día, pero no, no, no, no Dale, dale a... es que no. hacer ruidos lascivos y fingir ser mujer Decir, no, ah, no, tengo No, voz, no la... me interesa Sí, sí, sí, sí, sí pues... No ah, no puedo así. tener más de 5 más de espinacas Más de cinco no se puede No Entonces, ¿quieres decir que hay espinacas en espinaca el suelo? Mm, no ¿Por ¿Por lo ¿Por sé, no las azul? veo ¿Por qué te ves azul? Ah, me veo azul por las espinacas seguramente Bien, ideal para... Ok, no tengo. Ok, tengo siete cosas en mi Y una lechita también. Usas una pastilla. O, usted, o sea, estoy lleno, ¿sabes? Un pornocito. Que no usido, tuvo que usar una pastilla que.. Me está tirando granadas. No, no te estoy tirando granadas, Las estoy tirando al cielo. Coy puta. No voy a hablar de granger. Bueno, pues ahora yo tampoco tengo brazos. Well, Ojo, was expecting a cincuenta de gripe Me gusta hacer este bug Baja, maldito negro, que vuelo los brazos ¿A qué le dices negro? No me confundas Ebo, Ebo, con, con la electrificadora mataste a tu novia No, lo siento mucho No quería hacerlo un los decojen <risa> malito boxito ardido, deja de seguirme A tu casa ¡Ah! A tu casa boxito ardido Muérete, muérete, ahí está. Otro, otro dosita de, Otro. ¿Qué en serio, Pepo? Yo tengo muy poca vida. Ojalá te cubrieras con la sangre como en Ultra Kill. En serio, Pepo. Bueno, entonces yo me tomo una leche. ¿Eh? No me la tomé. Pornuxito. ¡No! tire el cuerpo a la mierda! Ay, no. Los platos. Oye, falta uno. ¿Cuál es? Ahí está, lo encontré. Okay, pues primero me cobro una de una pastita, ¿no? Primero no, me cobro. Sí. Oh, oh, oh. oh, oh. No. pero no, por no, qué no. se mandan tan, tan lejos, voy a voy a, a comprar los bastantes ¿Para qué? Pues munición de escopeta, ahora tengo 172 Ah bueno bueno mm. ya debe bueno hablar, hablar lo que se ha dicho no no ah, es mentira hay que meter más cuerpos como tu cuerpo ah no se explotó ¡Qué raro ¿Cuál? el cuerpo supone que cuando le pegas un escopetazo explota te pregunta Qué trollier, qué bocito. Así no es. <risa> claro que sí. Está lleno de esqueletos de, de, de, de puercos. Espera si hago esto y los mando todos. Pero si va el meme, si no preguntale a, si no preguntale a a a el meme muerto. Pregúntale a a a a a a a Ah, se la muy mal, pero, Voy a buscar munición de escopeta, no Dios le hables al extranjero. Está, aquí está. <risa> no le funcionó. Así que como aire, ¿qué? No me no, que pegaste no <risa> no, las granadas. Todavía quedan varios días antes del, día si... ah, antes del día 60, así que no me importa mucho. Ah. ¡Y qué trek! ya puedo levantarme, bocito? ¡Ah, no! <risa> no, esa era mi última granada nada. Si te quito los brazos ya no puedo hacer... ¡Ay, ay! ver. le a hablar granada! ¡No, no, no! El... ¡Ah, sí, lo voy a hablar! ¡Dios! ¡Ay, me tiras! ¡Sí no me mataba! ¡Qué demonios! Dije, dije, ya se me acabó, mira, ya se me acabó todo. ¡Oh, my God! Bueno, ya la voy a hablar. Dale, háblale. All in a day's work, buddy. Oh yeah, oh yeah. Oh. After, after we're done chit-chatting here, I'm gonna open that barn door and you get out there and do your job. Dominando todo el mapa de Bermuda con el cariño con el bate Dominando siendo aquel la like y nadie que me gane oh. Y tal vez no soy youtuber famoso Pero tú me sabes que no me rendiré Por eso ando dominando todo el mapa de Bermuda otra vez Explotan uh, los cuerpos ¿Cómo tienes tan poca vida? 啊 pero si no tiene cabeza no. ayúdame ayúdame porque ahí viene ¿dónde? Después de de ¿dónde está? no veo ante tantos cadáveres Ahí viene, ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! Sí, mira, yo soy bien pro. Me los está matando así. Popsito. Tu mamá, es bien popsita. ¿Por que no hay cuerpos, podría decir, a ver. Ah, sí, pero no me diste. <risa> <risa> <risa> ni venganza el wey, al guardar al granjero. Y ni siquiera hay sangre, ¿sabes? Oh. No, sí. <risa> no, <risa> yo. yo sí tenía. Así que saqué la más, porque soy bien papo. La me no, o sea, no, No, yo soy el papu. Están por Soy bien, papu. ¡Uh! Le estás haciendo mucho daño a tu novia. ¡Oh, no! De aquí van a venir, así que voy a quitar este cuerpo Estos Que ha sido, tiene la vía en amarillo la Amarillo significa mal ¿Y qué es verde? Verde es bien ¿Y qué es rojo? Eh, menstruación <risa> ¿Y qué es naranjo? Naranjo... naranjo y amarillo... mal O sea, tiene... hepatitis <risa> ¿Qué que ver Siempre se me olvida que hay melee, pero que lo ocupa. Yo soy más de melee, ocupar el Se puede ocupar el melee. Bueno, o sea, está aquí clic derecho, pero no cuenta como melee. Si, sí, si sí cuenta como melee. No, no, no, es una arma por a corta. Es, es lo mismo, ¿sabes? Cachate, uno está en inglés y el otro está en español. Si no sabe, no le mueva. Maldito bolsito ardido. Si, sí, si no le sabes ni le muevas, papi Ahí está, vamos a sacar el otro Ok, suficientes ramas por... Ah, espérate, espérate No, pa'l, espérate No, háblale, háblale, granjero, espomea, espomea Cow with the shakes, beef jerky. You know what you call a cow with the shakes? You know what you call a ca ¡Cállate! cow. With shakes. Listo, listo. Beef jerky. Okay, yeah. oh, come on. What? 400 de, de de escopeta, 400 de munición. No se te van a acabar. Mía de venganza. Se te van a acabar como sí, día de venganza. Oh yeah. I guess you deserve this. I put explosive ammo in all the weapons today. It's time for some men. <laughs> <Ramble>. <laughs> Silencio, qué masacre. Bueno, ahora meter, ahora a meter todo esto, todas estas cosas. Para que literalmente yo ya estoy lleno de cosas. Lo único que podría es... Bueno. ¿Puedo tomarme una lechita para patear todo esto? Porque si no va matar un momento. 1087 de emo O sea de munición Y le y lo a, a Cuando empiece otro día va a tomar el... Va a tomar la arma pero por inercia No por bots. Yo, yo no soy pendejo <ríe> No, no lo escurro güey. No soy yuspe Pepe. Pues. que mal porque así si no te mandaré a detalle maldito dancito ahí está dancito arriba ok con eso estoy más que suficiente ¡Ah! pinche perra Eh, siguiendo el tipo sin brazos ahora ya no puedo abrir la puerta eh, Tres ya faltan pasándome el juego sin brazos <risa> <risa> <risa> <risa> hay personas que juegan con los pies no, pero me refiero sin manos en el juego. Ah. ¿Sabías que hay un speedrunner de Mario, del Mario Odyssey que juega con los pies? Sí. Ah, en el ano. Da uno, ahí está este lo maté de un escopetazo de lano. Ok, voy yes. de ir con el ángel. No, espera, espera, espera Todavía faltan cadáveres Ay, qué huevo. Eh, si, si editares estos videos, podrías cortar estos momentos No, qué huevo. ¿Sabes qué? Ah, justo le iba a explotar bueno, supongo que a conseguir 2.000 de, de munición ah, 1.200 es lo máximo bueno, ya estoy chetadísimo Ok, ya está. Let's go. No, en serio hay que hablar de la cara. Ando, habladle. ¡Ah, qué hueva. Háblale tú. Jijau. <laughs> hey, ¿seguimos cómo se han ese silo? Fue mi error mezclar ese grano grain los esteroides <risa> Chochira Y tengo que ¿Un problema con mi nombre? Así ah, debería llamarte en disco <risa> No, no, no, en Steam, en Steam Just remember Aaaaaaah, casi Just remember <risa> When you're alone And life is making you lonely Always... ¡Ay! ¡Ah, qué bocito! Eso que me tiene enfrente. ¡Ah! Oh, Espera, oh, si le re... si hago restart, no me quita la munición, ¿no? no sí, no me quita no. la munición. Pero si te pegues 5! Ahora la puedo. Pues, pues, Desactivado te lo es que te, te compraste un inbox de un peso <risa> y tú de una industorialidad de un millón de pesos. Digo, <risa> gane malo malo malo me hice el día me vas <tú> si, sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí is making you Well, I think it's them. 911. What's the nature of the emergency? Nah. Just remember, just remember when you're alone <laughs> and life is making you lonely, you can always go downtown. Well, maybe you can. Obstáculo. Ya que definitivamente fire. Quitalo. Ya no quité. Seguro. La vida me baja porque estoy sin brazos, ahora sale Chochira Me voy a morir Chochira ¿Qué le pasó a Furro, güey, o se fue? A ver, escúchale ¿Te escucha? Oh. ¡Ah! Ayúdame. ¿Dónde está? ¡Oh fuck! ¡Viene uno! ¿Pastillas para la guerra? No <ríe> Ayúdame, ayúdame Gracias Ayúdame tú a mí <ríe> No, borbocito No veo nada Ah, nubcito. Ah. ¿Cómo que no tenías? No tenía, no, quería ver si me maravilloso. Ayúdame, Ya No, yo, yo tampoco puedo. Bueno, yo sí. ¡Van rápido! ¡Ayúdame! ¡Si ni siquiera tienes brazos! Por eso, ayúdame... ¿de, de, qué, me, de qué me vas a servir? ¿De cargado ¡Ayúdame! Pero te estás quitando vida tú mismo ¿Cómo oh, que me estoy quitando vía yo mismo? ¿Yo qué? ¿qué? ñe Pinche nupsito, Botsito Bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy Recuerden Dale. darle like pero si eh, no llegamos y... al día 60, no, tenemos que no, llegar no, al día 60, de Mucho ver poco. Mi contenido de la, de la basura, porfa. De, ya, en serio, dejan de, de ver mis videos, son, son una poco de este, de verdad. Bueno, feliz Navidad.